Amigas, amigos, muy buenas noches. Empezamos con la tercera entrega de noticias. Primero damos paso a los titulares. Presidente de la República mantuvo gabinete ampliado en la provincia de El Oro. Rocío González de Moreno lideró la misión Las Manuelas en la ciudad de Guayaquil. El ex ministro de Hidrocarburos se acogió al derecho al silencio en la investigación que le siguen en su contra. Y en lo internacional, científicos franceses estudiarán la historia del clima por medio del hielo extraído de los Alpes y los Andes. De La República Lenín Moreno realiza un gabinete ampliado en la localidad de Santa Rosa, provincia de El Oro. Esta actividad forma parte de la política del Ejecutivo de mantener una relación cercana con la gente. Este viernes, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, arribó al cantón orense Santa Rosa, donde mantuvo su tercer gabinete itinerante, cita en la que lo acompaña su equipo de ministros y secretarios de Estado. Siempre con el mismo entusiasmo, con el deseo inmenso de trabajar por esta patria tan querida, por nuestros ciudadanos, de manera solidaria, de manera tesonera. En esta jornada el mandatario se refirió a temas de actualidad nacional. Una semana con ciertos éxitos, pero también con ciertas preocupaciones. Hay dos personas que han sido cuestionadas por parte de Contraloría, por parte de Fiscalía, que lastimosamente el momento en que se allanó los domicilios no estuvieron allí. Tengo mis severas dudas acerca de, de cómo está ocurriendo esto. Ya lo van a saber en los próximos días, pero por favor, aquellos compañeros que tengan alguna denuncia de corrupción, por favor remitirse, no a mí, a mí pueden contarme, pero tienen que remitirse a la instancia correspondiente. Ciudadanos del sector se mostraron complacidos con la visita del mandatario. La llegada del señor presidente de la República, Lenín Moreno, es algo grato y noble. Porque representa mucho para nosotros como personas con, con hijos con discapacidades diferentes. Y es una emoción muy linda, muy linda que nos visite el señor Lenín Moreno. Nos llena de entusiasmo por la venida del, del señor presidente. Ojalá que venga con unas propuestas buenas para nuestro pueblo, porque se necesita más obras mejores de escuelas los gabinetes itinerantes son un espacio creado por el gobierno de la revolución ciudadana para acercar la gestión del ejecutivo a la ciudadanía lorena intriago noticiero ciudadano en rueda de prensa al finalizar el gabinete la secretaria de gestión de la política dio a conocer algunos puntos que se trataron con el primer mandatario se han tratado varios temas de interés nacional y también temas de interés provincial un poco dar a conocer a la ciudadanía, se abordaron los avances del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, presentado por la ministra Eva García. Eh, hablamos también sobre la presentación de la minga agropecuaria. El día de mañana, como ustedes conocen, en la provincia de Los Ríos se hará el lanzamiento oficial de la minga agropecuaria y esto obviamente complace mucho al sector agrícola, al sector agropecuario, a los campesinos de la patria, pero también es un motivo de congratulación para el gobierno. Seguimos cumpliendo los ofrecimientos de campaña. Se abordó una, una primera, un primer insumo para una estrategia de erradicación y prevención del consumo y, y microtráfico de drogas. Ustedes saben que este también fue un compromiso del señor presidente en campaña. Eh, la secretaria técnica de ese comité eh, la doctora Lady Zúñiga, así como la ministra de Salud, quien preside ahora esta, se, este comité, eh, presentaron un primer borrador de agenda, el cual será discutido eh, por varios ministros que deberían integrarse a esta área. También se hizo la exposición de eh, una iniciativa muy interesante que se anunciará en los próximos días, que es eh, la medicina en los barrios, eh, abordar eh, los temas preventivos de salud directamente en los barrios, acercar el servicio de salud a la ciudadanía a través de lo que conocíamos con anterioridad, el famoso médico del barrio. Temas como estos de interés nacional fueron abordados en el gabinete y dos temas que, si bien son de interés nacional, son también de interés específico de la provincia. El tema que tiene que ver con minería ilegal, ustedes conocen la problemática de la provincia, la voluntad no solamente del gobierno nacional actual, sino también del anterior, en, de manera conjunta con la ciudadanía. Los gobiernos autónomos descentralizados poder eh, dar solución a graves problemas que enfrenta la provincia y también los temas que tienen que ver eh, con pesca artesanal, eh, pesca ilegal y obviamente eh, no podemos eh, dejar de lado el tema eh, presentado por eh, algunos barcos de origen chino que ha obligado a que el estado tenga algunos pronunciamientos. La, canciller, la señora canciller informó sobre las acciones que ha tomado el estado ecuatoriano y obviamente algunos temas que eh, tienen que ver con con seguridad. Previo al inicio del gabinete la canciller de la república María Fernanda Espinosa se refirió a los ataques terroristas sucedidos en España y a la situación de salud de las dos ecuatorianas que resultaron heridas en este acto. Bueno, primero nuestro gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado a través de un comunicado su firme repudio, rechazo a toda forma de agresión y violencia y a este acto de terrorismo realmente que enluta a España y que enluta a Barcelona y que ha sido además responsable de la muerte de 13 seres humanos y alrededor de 100 personas heridas. Dentro de esas 100 personas heridas lamentablemente hay dos personas eh, levemente afectadas dos mujeres ecuatorianas, ya nuestro consulado eh, les dio atención y contacto inmediato, una de nuestras compatriotas está ya fuera del hospital, eh, realmente con, con un impacto más emocional de haber presenciado... Este, un acto tan, eh, tan eh, violento y eh, la segunda compatriota permanece en observación todavía en el hospital en Barcelona pero realmente su condición es estable y ventajosamente eh, está digamos en buen estado toda forma de terrorismo toda forma de violencia que vulnere los derechos fundamentales de los seres humanos que atenten contra el derecho fundamental a la vida serán siempre condenados por el Ecuador en el caso de Barcelona realmente es doloroso, es algo eh, violento incluso eh, de mirar y esperamos pues, que eh, tanto el gobierno español como la comunidad internacional eh, continuemos de manera eh, coordinada y eh, comprometida a trabajar contra el terrorismo que es un flagelo que eh, está afectando a la humanidad entera. ¿no? La secretaria técnica del plan Toda una Vida, Irina Cabezas, también se refirió a cómo las municipalidades están colaborando con este plan de gobierno. Todos los empresarios vinculados a la construcción pueden hacerlo. Todos deben calificarse en el Cercop, que son que, datos mínimos. Es como las empresas públicas con las que vamos a trabajar Ecuador Estratégico y Casa para Todos son las ejecutoras en el tema del proceso de contratación con las empresas. Pero se va a hacer un llamamiento a todos los constructores del país para que se inscriban dentro del de tema de la línea del Cercop para poder ser beneficiarios de los programas. Este es un proyecto tan lindo y tan ambicioso que va a haber trabajo para mucha gente y sobre todo para diversificar la construcción, incentivar el empleo a través de, de, de, de, de la construcción. Es, la, es el sector que más dinamiza las, el tema de fuente de empleo. Entonces, son 135 mil nuevas fuentes de empleo solo en el primer año. Entonces, estamos muy contentos porque eso va a dar más trabajo en cada uno de los sectores donde vayamos construyendo. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, desmintió a la ciudadanía sobre el desabastecimiento de combustible en el país. Eh, que por favor estén tranquilos, nosotros no tenemos un desabastecimiento ni de gasolina, ni diésel, ni de gas, eh, eso está funcionando normalmente, en el momento que nosotros tomemos la decisión de parar la refinería, haremos el acopio de esos derivados uh, y las compras internacionales que tendrán obviamente un costo adicional, como ya lo mencionó el ministro de Economía y Finanzas para el país, pero es algo que hay que hacer para mantener, no hay de ninguna manera ningún tipo de desabastecimiento en el país, la ciudadanía puede estar tranquila al respecto. Y en otro tema, el Banco de Desarrollo del Ecuador hizo la entrega de la aprobación de financiamiento para el equipamiento urbano comercial con la Alcaldía de Guaquillas. Alcalde, lo que quiero expresarte a nombre del presidente lenin Moreno y del Banco de Desarrollo del Ecuador, lo más importante de este proyecto no son sólo los más de 3 millones de dólares que se financian, sino las más de 100 personas que trabajarán diariamente desde la firma del contrato de la construcción de este mercado hasta hacer de esta obra una realidad. Y fundamental, más allá de ello, serán las casi 200 personas que pasaban de la informalidad y de la inseguridad a un puesto de trabajo digno. El financiamiento de los recursos nacionales del Bede, por supuesto, aporta a generar condiciones de trabajo con dignidad. De tal suerte que yo cierro y quiero pues entregar la decisión del Banco de Desarrollo, que es el instrumento a través del cual se designan los más de tres millones de dólares de financiamiento. Y quiero ocupar y tal vez tomarme tus palabras, Ronald, como lo dice siempre en, en tus obras, en tu propuesta de trabajo en Guaquillas… Trabajemos juntos, Bede y la Alcaldía, por la restauración fronteriza. Nos... Me está haciendo la entrega de un crédito ya aprobado de más de 3 millones de dólares, en beneficio de esa población. Todos conocemos que se está construyendo el corredor turístico en la frontera de Guaquillas. Y obviamente que este es un complemento, donde realmente... Eh, va a beneficiar a un gran sector de comerciantes minoristas que están apostados en la margen del canal internacional con su construcción de un mercado multifuncional. Esta madrugada fue allanado el domicilio del exministro Ramiro González y las oficinas del Movimiento Político Avanza. La Fiscalía desarrolló el operativo con la Policía Nacional y se incautaron computadoras. El proceso se sigue por enriquecimiento no justificado privado. La Fiscalía General del Estado efectuó cuatro allanamientos durante la madrugada de este viernes. Los operativos se realizaron a inmuebles relacionados al exministro y expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES Ramiro González. La esposa del expuncionario fue detenida para investigaciones. En los allanamientos se encontraron documentos, cajas y computadoras, los cuales ingresaron a la cadena de custodio, ya que la información que contengan servirá para continuar con las diligencias del caso. González, de acuerdo a la versión brindada por la Fiscalía, habría recibido ingresos por 3.935.691 dólares entre 2010 y 2017, a su nombre constan bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Los informes presentados por el Servicio de Rentas Internas muestran que González, desde el año 2012 hasta 2016, recibió acreditaciones por 2.217.399 dólares, mientras que en sus declaraciones presentadas manifiestan un valor de 391.168 dólares, existiendo una diferencia de 1.800. 226.230 mil 230 dólares. En parte del periodo que se investiga a Ramiro G ostentó el cargo de Ministro de Industrias y Competitividad por lo que se sospecha que habría incurrido en el presunto delito de defraudación tributaria. El día de ayer se realizó un operativo en el cual se allanaron cuatro inmuebles, producto de este operativo donde están involucrados de forma directa el señor Ramiro G González y la señora Carmen Gaibor, su esposa, quien eh, se encuentra en este momento detenida en la unidad de flagrancia norte en la ciudad de Quito, en la de Octubre y Patria, por presuntos delitos de fraude tributario y evasión fiscal, y el caso de la señora, de la señora Gaibor, por enriquecimiento, eh, enriquecimiento privado no justificado. Producto de estos, de estos allanamientos la, eh, tenemos un sinnúmero de, de computadoras, bienes, joyas, inclusive obras patrimoniales que han sido encontradas en estos inmuebles y queremos informar además que en las próximas horas, las próximas horas se desarrollarán otras acciones, otros allanamientos también en otras provincias del país. Eh, ...donde también vamos a intervenir por disposición de la Fiscalía General del Estado. Presuntamente el señor González habría sido alertado del operativo. En este trabajo con mucha sinergia, reitero, y con mucha coordinación con la Fiscalía General del Estado... ...vamos a solicitar al, al señor Fiscal General que se realicen las investigaciones pertinentes... ...a todas las personas de todas las instituciones eh, involucradas... ...para ver si existió esta fuga de información... ...y si hubo alguien que pudo alertar al señor González o a su familia. Nosotros como Policía Nacional, nosotros como Gobierno Nacional... ...ante la ciudadanía nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos... ...absolutamente todos los esfuerzos, ya sea dispuesto directamente... ...al señor Comandante General de Policía a través de todas las unidades... ...desplegadas en el país, para poder capturar al señor González... Y ponerlo a órdenes de la justicia ecuatoriana. Le contamos ahora que Rocío de Moreno lideró nuevamente la misión Las Manuelas en la ciudad de Guayaquil. Rocío de Moreno continúa con su recorrido junto a la misión Las Manuelas. Esta vez llegaron al sector de Pascuales en el norte del puerto principal para continuar identificando a las personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza extrema. Durante su caminata por Pascuales, la esposa del primer mandatario enfatizó en la colocación de banderas blancas en la entrada de las casas de familias que tengan personas que requieran atención. Nosotros lo que queremos ahora es volver a retomar la misión y atender a todas las personas con discapacidad en todos los aspectos, en el aspecto salud, en el aspecto de educación, en el aspecto laboral, recreativo. Al igual que su recorrido en el barrio San Juan en Quito, Rocío González de Moreno conoció de manera directa la situación de este sector de Guayaquil. Hemos encontrado casos de discapacidad, casos de ancianos que necesitan el bono y de niños que necesitan atención, que necesitan eh, que se les actualice los datos para que estén en un colegio cerca de la zona, son, son datos que se van a... Eh, Evaluando todo el tiempo y vamos a tratar de resolverlos. Mientras seguimos trabajando, se siguen resolviendo los casos. Las manuelas pueden ser identificadas por su uniforme con camiseta azul, chaleco y carnet numerado. Y el registro es totalmente gratuito. Quienes accedan al registro podrán beneficiarse de los servicios de las ocho misiones planteadas por el gobierno. Trabajo joven, casa para todos, mis mejores años y ternura. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.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 Fin de espacio promocional. Continuamos con información. El exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Llanucelli, se acogió al derecho al silencio en la investigación que se sigue en su contra por lavado de activos. Este viernes, la Fiscalía suspendió por segunda ocasión la audiencia de Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, ya que se acogió al derecho al silencio. El pasado lunes, el abogado Reinaldo Zambrano solicitó postergar la declaración de Pareja Yanuseli, ya que necesitaba conocer el caso de su cliente y establecer una estrategia de defensa, que consiste especialmente en un pedido de colaboración eficaz. Según diario El Telégrafo, pareja Januseli, indicó a través de un comunicado que no dará declaraciones mientras no se llegue a un acuerdo. Por su parte, el fiscal general Carlos Baca Mancheno señaló que aún no se suscribe ningún acuerdo y adelantó que se mantendrán conversaciones, pero reiteró que la fiscalía no aceptará condicionamientos de ninguna naturaleza. Vaca Mancheno advirtió que la cooperación eficaz no es un cheque en blanco e impone obligaciones muy específicas al cooperador. Una de ellas es que la información que entregue sea verídica, comprobada de manera eficaz y que permita el proceso de los delitos. Pareja Yanuseli, conocido como Capaya, arribó a Ecuador el pasado viernes tras permanecer en los Estados Unidos en calidad de prófugo. El exfuncionario está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 2.560 millones invertirá el gobierno nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Entre los objetivos de este programa se busca otorgar beneficios a los pequeños y medianos productores, además de sacar de la pobreza y la pobreza extrema a 190.000 personas que viven en el campo. Este sábado 19 de agosto inicia la Gran Minga Agropecuaria, programa gubernamental con el que se busca generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y garantizar así la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Según Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería, la Gran Minga Agropecuaria es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables como los pequeños y medianos agricultores. Según Cordero, con el programa se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural. Durante el programa de lanzamiento que se desarrollará este sábado, se entregarán 500 títulos de propiedad. Hasta el 2021 se aspira a entregar 300.000 títulos para garantizar la propiedad de las tierras. En total se destinarán 2.560 millones de dólares en la ejecución de esta política pública. El Estado ecuatoriano invertirá 1.360 millones hasta el 2021, mientras que Ban Ecuador entregará 1.200 millones de dólares en créditos con tasas de interés preferenciales. La Gran Minga Nacional Agropecuaria tiene nueve ejes de intervención que funcionarán de manera articulada. Acceso a mercados locales e internacionales, acceso a riego, kits e insumos agrícolas, seguro agrario y ganadero, crédito ágil y oportuno asistencia técnica, chatarrización y mecanización de implementos, mecanización y estrategias de asociatividad para que los agricultores se unan. El lanzamiento oficial de la Gran Minga Agropecuaria será este sábado 19 de agosto con presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 Con varios decretos del gobierno nacional dio por terminadas las funciones de seis embajadores. A través de varios decretos, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio por terminadas las funciones de seis embajadores, entre ellos los representantes diplomáticos de Ecuador en Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Francisco Borja dejó de ser el embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, cargo que desempeñaba desde abril del 2015. Asimismo, Rafael Bernardino Quintero, quien estaba al frente de la oficina diplomática en Venezuela y como embajador concurrente ante Guayana, Trinidad y Tobago y Surinam. Wilson Pastor, quien ocupó la cartera de recursos no renovables desde el 2010 hasta el 2013, ya no será el embajador extraordinario y plenipotenciario de la representación permanente de Ecuador ante los organismos internacionales, con sede en Viena, Austria. Mientras que Alex Solano deja de ser el embajador extraordinario y plenipotenciario en Cuba, también se desempeñaba como representante concurrente del país ante Jamaica. científicos estudiarán el hielo extraído de los alpes y andes para comprender mejor la historia del clima mientras que turistas catalanes siguen conmocionados un día después del atentado yihadista ocurrido en barcelona estas y otras noticias en el siguiente resumen el hielo de la cima de la cordillera de los Andes será estudiado en Grenoble, al sureste de Francia, para comprender la historia del clima. Las muestras cilíndricas de hielo, divididas en 250 partes de un metro tomadas desde Sudamérica, recorrieron 10.000 kilómetros en 50 días para llegar el jueves al país europeo. El proyecto internacional Ice Memory, de preservación del hielo de glaciares amenazados en todo el mundo por el calentamiento global, analizará el glaciar de Ligimani, a 6.300 metros de altitud, justo al lado de la Paz, Bolivia. El glaciar de Lilimani tiene la oportunidad única de transportarnos en el tiempo hasta 18.000 años atrás, 18.000 años al pasado, que lo hace el último gran glaciar. Es de la última glaciación que ha conocido nuestro planeta, cuando los hombres primitivos realizaron las pinturas rupestres en las cuevas de Lascaux. Esta es la segunda etapa del proyecto, que ya estudió la cumbre del Mont Blanc de los Alpes y en 2018 se dirigirá a Rusia. La tercera operación, si todo va bien, será conducida con nuestros colegas rusos en el glaciar del Monte El Elbrus, en el Cáucaso Ruso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Los científicos también planean almacenar el hielo analizado en una cueva en la Antártida a 10 metros de profundidad. A 1.100 kilómetros en el interior del continente blanco reinan temperaturas medias de menos 55 grados Celsius, independientes de cualquier eventualidad energética. Las Ramblas, el principal paseo turístico de Barcelona. El viernes los locales y extranjeros que recorrían la popular avenida seguían conmocionados por el atentado llegadista del jueves que dejó 13 muertos y un centenar de heridos. Puede Cualquiera puede ser un blanco y eso es lo que más atemoriza. Cualquiera podría estar en un ataque. Asusta mucho. Estoy porque yo tengo casi 80 años. Estoy indignado porque tengo casi 80 años. He pasado por toda la época de Franco y toda la época de la Segunda Guerra Mundial y cada vez estamos peor. En el siglo XXI no hemos aprendido de los errores del siglo XX. El siglo XXI no ha mejorado todos los errores que van el siglo XX. Las víctimas son de al menos 35 nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Argentina, Colombia, Cuba o Ecuador. El ataque con una furgoneta que invistió a la multitud que paseaba por el lugar fue reivindicado por el grupo llegadista Estado Islámico, autor en los últimos meses de otros con el mismo modus operandi en Niza, Londres y Berlín. Amigas y amigos, de esta manera concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido esperando que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos el día lunes con más información. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. el siguiente programa.